Hola, hola, ¿cómo está mi gente hermosa? oiga nomás me hice este, esta transmisión para decirles que andamos por acá en Califas, en California, echándole gorrazos. Toda nuestra gente hermosa les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño que nos brindaron toda esta gira. Estuvo perrísima, o sea, perrísima de que estuvo bien cabrona. Anduvimos comiendo en la banqueta de todo este... En unos lugares nos fue muy bien, en otros fue para la fregada, pero en algunos hasta lloramos, en otros nos reímos, en otros disfrutamos. Pero regresamos a la casa con bien. Muchos chapines que vimos allá en la ciudad de Tennessee. Tuvimos por allá, nos invitaron hasta comer, estuvo todo bien bonito. Les agradezco a todos el cariño y el apoyo. Y sobre todo porque ya estamos aquí de regreso en la casa, nos vamos a tomar una modelito con ustedes. Ay, ay, ay, papá, cómo te quiere tu mamá, mire. Y ya está... Tiene mucho sentimiento la cabrona, ¿no la ven como está llorando? <risa> Salucita, me la voy a tomar junto con ustedes. Este, Gracias a Dios que estamos muy bien y que vienen cosas muy chingoncísimas. Por eso es que me la quiero tomar con ustedes. la de suya, guachos. Váyanse por el tecito de canela. Ando alegre, acelerado. Traigo ganas de pistear. Al estilo de mi rancho. Se me ha antojado tomar. Yo no tomo bucanitas, yo prefiero mi mezcal, una modelo que sea, un tecito de canela. Es el que me voy a echar con alcohol de mi abuelita, del que usa pa' inyectar. Y yo no jalo lavanda, mi estéreo va a retumbar. Así disfruto la vida, yo no ando fanfarroneando, ni presumo de billetes, pero sí ando trabajando, y tampoco humillo a nadie, no es mi estilo, soy tarasco, o sea, puro michoacano, mexicano, hasta el tope, y toda la mujer cabrona que a esos hombres quiera, se tienen que acostumbrar a vivir humildemente a los que les pueda dar guachas interesadas, porque las viejas interesadas son de un ratito nomás, oiga. Salucita, vamos a echarnos la esta, tenía ganas, y dicen por hay que el que se queda con las ganas, pues le sale un grano en la lengua, así que, a tomárnoslas gracias guaches, sáquense su té de canela, ándenles, vayan por una Ya nomás, andan aquí los mosquitos que me quieren picar, pero no les voy a dar ese, ese. ustedes parecen como los vampiros, los que han chupar la sangre cabones ay qué buena está esta paperingo acá andamos con el paperingo y la mameringa a su casa Venimos a visitarlos, nos dieron de cenar. Papiringo, saludos a todos. Saludos, saludos. <ríe> la mamiringa, ¿no? Ay, qué guapa de mamiringa. La mera reina del de, de, de, de, de que sabe todas las cosas privadas de Lili Cetina. Mi asistente, mi confidente, mi todo, como mi mamá, la que me peina, la que me ayuda. Me ayuda a ponerme hasta los calcetines para que sepa nomás. Qué confianza. Ya hubiera querido yo que tenía una mamá así que me ayuda a cambiarme todo, pero pues lastimosamente me tocó que mi mamá está siempre lejos, ¿verdad? Oigan, guaches, estoy muy agradecida. Este martes nos vemos en Las Vegas, Nevada. Vamos a estar por allá. este En Las Vegas vamos a estar este, en la Junta de Promotores. Es la última junta del año. Y esperemos pronto estarnos presentando por allá en un concierto en Las Vegas. Primero, Diosito. Ojalá que así sea y que estemos por allá. Hola, dice René Saused. Sauces Escobar También quiero agradecerle A los muchachones Que estuvieron compartiendo escenario con nosotros Allá en Houston, Texas a mis compañeros, esos sí son colegas, la mera verdad eh, Del cartel de Nuevo León El cartel de Nuevo León Esos muchachones Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tonada Se le arruinó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparse la huella que dejó El sexto invierno y se le acabó el color Ya está el aliento y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor. Ofrecedora para el mejor postor, me sutonada. La cantamos por allí, yo casi no me la sé, pero tuvimos el honor de cantar esa canción y que nos acompañara. Nos pasó una de muchas en la gira, pero una sobre todo que nos pasó fuerte fue que el acordeonista nunca llegó. Llevamos a subir al escenario, soltaron la presentación y el acordeonista nunca apareció y todos marcándole como loco al acordeonista y, y no llegó y hasta el día de hoy no nos ha contestado el teléfono desde ese día entonces quiero agradecer yo de verdad de corazón a Lalo de el cártel de Nuevo León eh, que hicieron famosa esta canción del pajarillo entre otros artistas pero con ellos este, les funcionó mucho perdón y este nos acompañó eh, este, en el acordeón yo traté de pagarle y de todo y sabe que, no quiso, me dijo me vas a insultar, le rogamos para pagarle porque nos acompañó el muchacho nunca quiso recibir el dinero se molestó antes porque quería pagarle dijo, somos colegas de la música y estamos para servirte a lo mejor hoy se te ofreció a ti para la próxima se nos ofrece a nosotros había cosas que le faltaban a la batería también no las prestó, se portó esa agrupación, la verdad, mis respetos Me quito el sombrero, les mando un saludo Les deseo todo el éxito del mundo De verdad que sí Y por ahí vienen un, dos duetos con ellos Me comprometí ese día para hacer dos temas a dueto con ellos y, y, y no es solo por agradecimiento Es porque me encanta su música de ellos Tienen un talento muy original Y la verdad, este aparte de todo, son unas chuladas Personas como esas que no tienen envidia, que son este fregones y que aún así eh, te representan esa humildad. La verdad, mis respetos para ellos. Les invito a todos mis fanáticos que vayan y los sigan en su canal de, de, de, de Facebook, de YouTube, a todas sus redes sociales, al cártel de Nuevo León, porque son unos fregones y medio y son unas personas humildes, chingones. Y de verdad que me quito el sombrero, que no traigo la tejana hoy, pero si, si, si la trajera me la vuelvo a quitar como, como ese día, porque son unas personas de admirarse. En esto de la música hay muchísimas envidias y hay muchas cosas este, muy cabronas que a veces nos hacen. Eh, lo digo porque ya he tenido esa experiencia. Pero con estos muchachos me tocó cosechar. Ellos son unas personas caballerazo, Lalo... Todos sus acompañantes, también le mando saludos a su hermana, porque su hermana, no sé ni cómo se llama su hermana, pero es una fan número uno mía de Hueso Colorado, y qué hermosísimo que sus hermanos sean unas chuladas, son unos seres humanos que no tienen envidias, chingones, les deseo lo mejor en la vida, y que les vaya muy, pero muy bien, ¿Eh? Ahí está mi gente, hermosa, saludos, hay que ser agradecidos en esta vida, porque el que no es agradecido, al rato se le puede ofrecer, y ahí entonces sí es cuando la puerca torció el rabo, dice, hola, saludos, porfa, ya, me llamo René Sauso. saludos René, claro que sí, te saludo aquí, mijo, ya te había saludado desde el principio, me mandas un saludo, amiga, dice, claro que sí, María José Salazar, saluditos, tómensela, pues, siren, porque esta me la voy a tomar, tomándome esta, ya corto la, la transmisión, ok, porque ya nos tenemos que ir para la casa, mándame un saludo, chula, dice, Leonel Aguilar, saludos, claro que sí, mijo, ahí está el saludo para Mari también, tómensela saludos, <ríe> saludos saludo a toda mi gente hermosa, los quiero un montón gracias por todo su cariño y su apoyo de verdad que sí nos vemos vamos a andar por acá por el área de California, nos han pedido mucho por acá yo creo que por acá, no sé por qué nos apoya tantísimo la gente, a Oklahoma pronto vamos a ir, esta gira que tuvimos en Texas, estuvimos así, miren a punto de ir para Oklahoma pero por algo no se dio Y como dicen, a veces cuando pasan las cosas es por algo Y cuando no pasan también También en la ciudad de Dallas, Texas Yo creo que vamos a ir muy pronto Incluso yo tenía muchas ganas de ir a Corpus Christi, Texas Y por ahí está la noticia de que pronto vamos a ir Muy pronto vamos a ir para Corpus Christi Y esperamos tener fanáticos por allá Porque va a ser nuestra primera vez que vamos a estar yendo Y les voy a avisar cuando este, vamos a ir Ahorita por lo pronto vamos a estar yendo el día 10 Vamos a estar en... ¿Dónde me venga? El día 10 este, vamos a estar Cutler. en Cutler, en California, en un Caripeo. Domingo, el 10 de octubre, en Cutler, California. Contento por tu salud, dice. Estoy contento por tu saludo, Leonel Aguilar. Claro que sí, mi hijo, un abrazo. Yo estoy más contenta porque usted está conectado aquí. Saludos a toda la gente hermosa, cumple 15 años. ¿Quién cumple? A ver. Cecilia, un saludo para mi hija. Hoy cumple 15 años. Hey, happy Birthday tuyo. Cha, cha, cha, happy birthday, tuyo Que cumplas muchos años más, mi reina, Dios te bendiga Olivet, saludos, mi reina hermosa, que Dios te bendiga, feliz cumpleaños Ahí está, con mucho cariño de parte de tu amiga Lili Valentina, cuando vienes a México, dice, mucha gente nos pregunta lo mismo ¿Y saben qué? Yo soy la que tengo más ganas de ir a México ¿Por qué? Tenemos casi 18 años sin ir Y pues quiero, quiero ir ya pronto, pronto, pronto, primero Diosito eh, en un año más o menos de un año, ya nos llega la residencia y vamos a poder ir, incluso ahora que estuve en Atlanta, fui a ver eh, algo de eso de inmigración, porque ya está mi abogado de inmigración, y ya nos dijo que, que si ya esperamos tanto tiempo, que me espere poquito, ya, ya casi un año o, o menos de un año, y ya vamos a poder ir, en cuanto yo pueda ir, Voy a poner que ya podemos estar como los que ponen todos visas aprobadas para Estados Unidos. Yo voy a poner visa aprobada para México. Ay dios mío, no yo me puedo ni siquiera ahorita, pero para regresar, ta cabrito, no, no, no, no, no. Te admiro, eres una gran cantante, Dios te bendiga. Dice Oscar, gracias, Oscar. Y vienen buenos nuevos temas, guachitos. Estoy componiendo unos temas tan fregones y aparte tenemos varios temas que ya grabamos un disco, tenemos otro disco completo que no se ha lanzado. Estamos esperando poquito. ...para empezar a hacer la, la, la, la, los lanzamientos con, con, con algo bien fregón... ...para que nos sigan apoyando y que sea siempre de su gusto... ...cada día quiero hacer las cosas mejor... ...porque ustedes se merecen de lo bueno, lo mejor... ...y de lo mejor la excelencia... ...así que te, cada día vamos a ir mejorando, mejorando y mejorando... ...a ver, Almita Corona, ¿cómo está mi reina? A ver, dice, hola hermosos saludos, ayer le mandé un whatsapp... ...hermosos saludos, soy una fan y mi canción favorita... ...que cantas es, tú es la de La Monarca... Yo también fui traficante, nadie me vendrá a contar De todo el y maneje, no me van a pantallar Y si necesitan clases, también se las puedo dar Por ahí está para toda mi gente hermosa del ranchito apartado Por allá dice, Winton Pérez, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos, un saludo grande, grande a toda mi gente, hermosa, están pasando aquí, son bastantes saluditos, así que voy leyendo los que pueda Dime dónde te mando las grabas, ¿qué es eso? Dime dónde te las mando las grabas, Leonel Aguilar, no no sé de qué me esté diciendo, pero que dónde son las grabas Dice, uh, Angélica Andrade, dice, una fregona, te admiro por tu fuerza, a veces, fíjense, les voy a decir una cosa Hoy recibí muchos mensajes sobre eso, de que me admiran, porque hay personas que no saben cómo, cómo van a salir adelante. Y, hay, y hoy recibí muchos mensajes de personas y como de dos o tres hombres que sufren depresión, pero que nadie lo sabe, más que ellos, que la, que tienen que sonreír afuera, pero que... Me andan picando los zancos acá. <risa> pero que, este, um, que solamente ellos saben lo que están sintiendo, lo que están sufriendo y que tienen que sonreír ante la gente yo siempre digo eso, que hasta para llorar hay que reírnos porque uno puede llorar y sacar su sentimiento y es bueno pero recuerden que a veces uno no sabe lo fuerte que uno puede ser hasta que no te pasan las cosas en la vida como yo digo siempre siendo honesta hasta que no le pasa a uno chingadera y media uno no sabe lo fuerte que uno puede ser pero claro que todas esas personas que se sienten débiles y que sufren de depresión y todo eso son fuertes Nada más que ni ustedes mismos se han dado cuenta lo valientes que son. Yo soy una de las personas que también, como muchas de las personas, ha llegado el momento que quisiera mejor rajarme. Pero si por pendeja me caigo, por mi orgullo cabrón y chingona me levanto. Y sigo para adelante porque eh, a veces las personas que nos humillan o nos tratan mal, eso quieren, que estemos mal. Nos cierran la puerta, salimos y tocamos una puerta, nos la cierran, tocamos otra y nos la cierran, tocamos otra y nos la cierran y así. ¿Y, y, y qué, qué es lo que quieren? Que nos demos por vencidos y, y que tiremos la toalla. Y eso no lo van a lograr. Uno, uno, uno no puede ser... Acuérdense que en esto de la vida no es el más fuerte, el más fortachón, el que tiene más fuerza, si no estamos jugando caricaturas o esas cosas que invencibles como Sansón y esas... Mamadas como digo yo No, aquí puede ser el más chiquito El más flaquito El más débil, el más pendejito que nos puedan ver Pero no se trata de ser el más chingón Ni de ser el más fuerte Se, se trata de ser El que más tenga resistencia Hay que tener constancia Hay que seguir para adelante este Porque lo que quisieran a veces personas No es que no tengamos nada Simplemente A... Uh, o por querer tener ellos lo que uno tiene, simplemente es porque quieren que, que uno no sea más. Acuérdense que nosotros los latinos tenemos esa mala costumbre de andar envidiando lo del vecino, que si no lo puedes tener, no lo, no lo vas a tener, pero no quieres que lo tenga. Y no nos podemos dejar, ya es justo que cambie la vida, que nos pongamos chingones, nos pongamos las pilas y seguir para adelante, porque pendejos ya hay un chingo en el mundo y tentamos que dejar esa pinche manía de, de ser los pendejos para ser los chingones y medios. Acuérdense qué hacen los hindús, esos cabrones, ¿por qué creen que tienen gasolineras? ¿Por qué creen que todos tienen son dueños de hoteles, son dueños de un desmadre y medio de cosas, de tiendas? de, de Todo eso, porque ellos se ayudan y llega uno para acá y todos le ayudan al otro. Nosotros debemos ese esas malas costumbres umbilicales y ponerlos más chingones y medios para que sobre. Tú tienes talento y si nadie te lo puede quitar, dice Leonel. Gracias, mi rey hermoso. No crea que a veces solamente es el talento, mi Hay que aguantar. Hay que aguantar las pinches quicoteras, como dice, porque te pican por todos lados como las pinches hormigas de esas o los mordullos que les dicen. Es a, asira, grandotas, rojotas, y que después de que te pican se echan a correr los culeros. Entonces, salud por eso, porque hay que decir verdades. Y las realidades de la vida, ¿ok? La noche de las uh -huh. Hoy son las noches de las verdades. Pero yo soy una persona que, que, que como muchos, lloro, me puedo caer, puedo decir quedando valiendo madre, pero para el otro día digo gracias a mi madre, ya estoy otra vez. De pie y vamos puro para adelante, porque en la reversa de se para nos chingó. de para abajo, para arriba. De un lado, para el otro. Y, qué bien, ¿no? y eso, Tilly, a la mierda. Tilly, todos los que hablan de uno. Ahí está, nomás. Así que está una, una compañera del trabajo. Ahorita está en, en depresión porque se, su esposo la dejó. Y yo le dije que, te, que tratas puras rolas chingonas y que te buscaran. youtube Ay, mi Fabiola... Fabiola Llamas enséñale este video a la guacha Y dile Que no se agüite Porque a veces Lo que nosotros sentimos que perdemos Que se nos viene el mundo encima Dios nos está ayudando Para quitarnos una mala persona del camino Ándale los, los, Aquí hay un chingo de zancudos eh. La meringa vino aquí para que me Picaron zancudos sí, Este Y <ríe> eso sí, porque Traemos minifalda, todos miren Traigo acá la minifalda, Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda. Ay, no, aquí estamos, aquí estamos, porque aquí es donde nos ha puesto la vida. Échate un grito, hindú. Ven acá, ven. Acá ven, yo me ven. Miren, este hindú con mexicano, por eso les digo que... Que, que, que los hindúes, y del maíz, eso se ¡Papá! apoya. ¡Ah! Vente, Patri, ándale, ven, ándale, ven. Yo, ven, mamá, saluda a la gente, vente, papá. Este es el ñato de mameringa. Échame un grito hindú, papi. Esto, da un bichito, un bichito. Dale, bichito. <risa> un bichito, dámelo. Este <risa> es mi chiquito hermoso. <risa> Soy tu tía, aunque no lo quieras. Ese, mira nomás, su papá es hindú y su, y su mamá pues la hija de mamiringa. por eso les digo que yo veo mucha gente así digo, ay Dios mío, canta la casita, ¿cuál es la casita Liliana? A ver, dímela al principio cómo empieza, nomás se la de se vende esta casa, fue la primera con la que a mí me descubrieron. Le dije ahorita que, que no te suelta, que sí, sabes quién soy. Y a ella le gusta mucho el, el ave fénix. Claro que sí, esa canción yo la compuse de, de mi vida cuando pensaban que, que yo ya no la iba a hacer. Me daban tres meses para que desapareciera. Esa patroncita del corrido, Lili se tiene si se le doy tres meses para que se desaparezca. Y ya vamos por tres años y seguimos haciendo carretera. Claro que nada es facilito, yo me he arriesgado en el camino. Tuve millones de tropezones, pero aquí seguimos en el camino. Falsos amores, falsos amigos, yo me he encontrado en el camino. Lloro mis penas y no desmayo, ya de otras peores me he levantado. Todo este mundo es una ruleta, por eso anótate en la cabeza. Los que se fueron y regresaron. Y a los que nunca te abandonaron, ahí va el saludo a toda mi gente, los que la espalda siempre me cuidan. A mi familia y a mis hermanos, 18 años que no nos miramos. Ahí está, oigan, pronto voy a estar haciendo una canción para las madres. Para todas esas personas que me estaban pidiendo, oye, acuérdense de la canción de Hola papá. ¿Cómo estás? Y yo espero que bien Cuando te perdí Sentí que morí Yo también Hay un dolor En mi corazón Y hoy no sé qué hacer Son más de 20 años Los que te he extrañado Porque se me fue Pues ahora viene Una canción para las mamás para todos los que tienen su mamá en el cielo eh, Me la estuvieron pidiendo Demasiado, incluso me decían que iban a Cambiarme esta, esta, este tema Me han dicho, oye, ¿por qué no la pones en, en lugar de decir Hola papá, que diga hola mamá Y le he cantado dos, tres personas La canción eh, así como Dedicada a la mamá Pero les voy a hacer su, su canción Originalmente para las mamás <risa> Gracias mi chulada, gracias, gracias Este, Oscar Oscar Marroquí Saludos mi rey, gracias Pues vamos a, a cantar esa canción para las mamás Porque se las prometí y porque hoy he tenido ganas de hacerla Creo que tengo la inspiración en este momento para hacerla Y para todas las personas que les pasan cosas malas eh, en la vida Como esta persona que la dejó su esposo y que está sufriendo bastante eh, Les puedo decir algo que a mí me pasa Yo cuando paso por cosas muy malas Siempre trato de llorarlas y disfrutarlas, porque tan, saben lo, lo bueno de, lo, de los tiempos malos, es que no duran para siempre. Cuando me pasa algo malo, yo trato de sacar lo mejor, y, y aprovecho mucho para componer canciones. Y pues después se va la tristeza y se van los malos momentos, y se quedan lo bueno, que son mis canciones, y que por lo menos aunque sean dos o tres dólares me llegan al mes. Y vamos a echarle gorrazo Entonces de lo, yo de lo malo siempre saco lo bueno Así que ustedes hagan lo mismo Eres tan buena cantante y tan buena música Que tienes, darte una buena oportunidad Mujeres exitosas como, como tú Muy pocas Gracias Te, te, ro... te morezco te more... te mores... te Saludos, gracias, gracias Pues yo pienso que, que hay muchas personas que tienen tanto talento Y yo en mi música solamente quiero mandar este... Pues mandar mensajes, ¿verdad?, para las personas que, que necesitan de una palabra, ya sea para llorar, para reír o para agarrar esas fuerzas y salir adelante. Y claro que sí hay que romper esas cadenas de, de, de la depresión y de todo lo malo y echarle ganas. Yo soy una de las personas que he padecido de depresión y se los puedo decir que mi mejor medicina ha sido la música. Yo creo que cada uno de ustedes tiene algo que le guste y es lo que deben de hacer, refugiarse en lo que les gusta hacer y echarle ganas. Pero si les gusta estar acá echándose el churro y ponerse bien highfives no, no, guaches. Eso no es bueno. Yo me tomo algo, pero yo les voy a decir una cosa. Yo para componer una canción, nunca he podido componer una canción tomada. Así que yo no siento que voy a ser alcohólica jamás. Soy borracha, sí, pues. Y voy a mi afición, eso sí que no les quede duda. Salud. ¿Vieron el papelino cómo está? Ya risa, risa, hasta se tapa así la boca como diciendo, mi hija es cabrona y media para que se... Ya también me, me escucho mis, mis peores momentos de tú me das ánimo, dice Arso, Arsola Miringa, ¿a dónde está un trapo aquí? Me voy a estar espantando las los pinches zancuas aquí porque me andan queriendo morder. Hijos del Mira maíz. La ah, aquí, un ratito nomás. Ya casi me voy, guaches dejen termino. La no, esta. nomás los moscos te quieren morder. Ah, ah. También, no sé, no también los moscos me quieren morder. Hijos del maíz, dice. ¿Tienes novio? Dice Alejo. No, mi guache. ¿Qué pasó? Soy soltero oficial. Yo no tengo novio. codiciada. Codiciada, dice. Codiciada y no soy del grupo codiciado, ¿eh? No, pues ahorita yo creo que, me, que tengo un chingo de novios, pero yo ni sé. ya que sepa van a dejar de ser mis novios. Este, Yo creo que ahorita los amores de mi vida son mis hijos y son cada uno de ustedes, porque ustedes son los que les dan de comer a mis guaches, a los que me, van a verme a mis presentaciones, y la verdad, pues, ya tengo quien me mantenga, ¿para qué quiere, quiero más por el momento? No, voy a ver, hasta que llegue el indicado, entonces, ay Dios, dirá, ya llegué, mi amor, dice este, Hurch, ándele, no le digo, pues, guache, saludos a toda la gente de Durango, ¿cómo no? Saludos, saludos, el, el gato negro, saludos a toda la gente de Durango ya. ¿Ya puedes considerarme mi tu novia? ¿Cómo ay, te mi puedo mujer, considerarte? Mi novia? Te la ¿Qué son? ¿Este nueces? Miren sí. lo que de acá, dar mamiringa. Ay, ay, ay. Con lo que nos gustan las nueces, mamiringa. Pero si me va a quebrar un diente, no puedes dar también la pinche máquina esa la, la que las truena. <risa> <risa> <risa> Dimos, nere, con garrote todavía, dice la mamiringa. Bueno, ya tengo esto, miren, la mamiringa. Qué bueno que hice el like porque va a empezar a salir cosas que va a dar la mamá para llevarme. La mamiringa pa llevarme. <risa> Yo soy tu fan, dice Javier Escobar Gracias mi guache hermoso Saludos a todos, recuérdense que esto no es fácil Hay tanto talento y ahorita gracias a las redes sociales Que hay talentos por todos lados Cualquiera puede poner su talento Yo gracias a las redes sociales que me dé un poco a conocer No digo que soy la persona tan famosa Pero bendito Dios que todos los fines de semana No, no nos deja de faltar el trabajito Andamos en chinga trabajando Poco, mucho, pero sale para los frijolitos En la casa y su quesito y tortillas Y ya con eso la hicimos Y pues para pagar la renta porque está pelada acá ¿verdad? <ríe> Cada mes en Estados Unidos Tienes que pagar la, la renta Si no, este, te echan para pa afuera se Dice, gracias Lili, ¿Y, ¿Y cuándo con mi compa Canal es un dueto? No, pues yo encantadísima Nomás falta que mi compa Canal Se lo quiera aventar conmigo el dueto Porque pues un, uno apenas anda empezando en esto verdad Y él ya anda bien y en macizo el guachi, lo adoro, lo quiero. Paso firme y pa' adelante, este arroz ya se coció. El que quiere hacer las cosas, no, sí, pa primero que el que. El que hace bien las cosas, muy poco le pide a Dios, no anda molestando santos, todo al 50 por dos. Un caballito cerrero, no le hagan mucha confianza. Al igual que a los venados No me acuerdo ya pero te abalanza, Si quieren pelear conmigo Se les puede caer la casa Me encantan sus canciones de él Claro, también de mi, de mi, de mi paisano Gerardo Díaz con él siempre he querido hacer un dueto Espero que un día se me haga eh, Dicen que, que, que primero tienes que pensarlo, soñarlo Y luego ya después vienen las las cosas, el paperingo Ya me puso las velas mágicas ahí Que, que nos van a hacer que, que nos dejen de picar Los anjudos hijos del maíz pinto Me traen en chinga acá, picando mis patitas de pollo sí, sí, sí. la María Este Claro que sí, hay una canción Que me, que me gusta mucho De de este de, de Gerardo Díaz Un buen compositor, cantautor chingón Mi paisano de Michoacán y Este Lili, escríbeme, quisiera que cantes La, la boda de mi hija algo ese, mija, en agosto del 2022. Claro que sí, mi reina, mándanos un mensaje y aquí si no lo veo yo, lo veo las personas que me ayudan a veces a abrirlas. Yo contesto a todos mis fans, ¿eh? Pero cuando vean que a veces les abren un mensaje y no les contestan es porque no lo abrí yo, porque necesitamos... Siempre ando para arriba y para abajo y a veces necesito a alguien que me ayude a compartir los pósters y todo eso. Y de repente se les pasa y llegan a abrir algún mensaje o algo. Pero yo soy la que contesto siempre los mensajes a mi gente. Yo soy la que se los contesto. Pero siempre, como todas las personas, necesitamos a alguien que nos ayude a mover la Porque necesitamos tener miles de manos como los pulpos, cientos, para no andar por acá y hacer todo a la vez. ¿Para cuándo vienes a Nueva York? Fíjate, Javier, que tenemos un club de fans en Nueva York y no se nos ha hecho ir. Íbamos a ir a una gira para Nueva York en, hace como dos meses, bringa, uh -huh. y se nos canceló. A la última hora ya no fuimos. Dos veces hemos tratado de ir y a última hora se cancela la gira. No sé por qué, pero a lo mejor que cuando vayamos y vamos a hacer despapá y medio allá. Ah, les decía de la canción de, de, de, de, de, de mi compadrito, de mi, de mi paisano Gerardo Díaz. Me gusta mucho... Me gusta mucho una canción que se llama... A ver, a ver, ¿cómo se llama la, la canción? Este... Ta, ta, ta, ta, ta, ta. La, que, la que canto siempre me meringa de, de, de él, del de que ya... Se me fue el... Estoy acordándome de la que este de Gojoys, pero esa es de, de, de, de canales, pero la otra de Gerardo y es su jerarquía. Se llama la canción... La que te dije que es este el... Ay, ¿Cómo se llama? Un día de rey, otro de güey, ¿eh? se llama la canción, pero no me acuerdo cómo empieza. Cortate bien para que a ti te vaya al cien. Haz un favor y se te devolverán dos. Sé muy humilde y no la hagas de fanfarrón. Son los consejos que mi viejo a mí me dio. No los olvido y presente los tengo yo. Y es lo que me ha hecho ser la persona que hoy soy. Si naces pobre hay que buscar a la riqueza. Si eres rico que no se suba la cabeza. He visto ricos que presumen de grandeza no ayudan a sus padres y hasta se avergüenzan no ayudan al pobre ya ni un santo le rezan nunca se olviden que lo que hace se regresa por eso es cuando un día yo agarro la parranda es porque tengo y sobra para comer mañana yo no soy de esos que viven un día de reyes y se la pasan la semana como güeyes. Yo tengo poco, pero lo administro bien. Si hasta me alcanza para tener día dos o tres. Ay, no, está chingones. Bueno, él dice que se me alcanza para tener moza y mujer, pero yo, pues como soy mujer, yo uno, dos y tres y tamarindo. Ay, está igual, juelma, ay, salud. Ya te me dieron ganas otra vez ir y tú no llores, chiquita, que ya te voy a pelar ahora. Ahora, patos y sopilotes, vengo a sacarlos del agua nomás para que no se vayan a hogar. <risa> Esos guaches, dice la, la, la pineda Niles. Ay, ay, ay, quiero que se tomen una conmigo, ándele. Las penas con chela son menos y si no, por lo menos la cebada nos va a inflar. Y eso ya no va a ser grandes, <risa> Aunque sea de la panza y todo, aunque crezcamos para los lados, ya para arriba ya dimos lo que tuvimos que dar. Ay, qué buena está esta, lástima que... Como he hecho corazón últimamente, me he visto tomar unas, dos, tres de estas diarias porque... Acuérdense que lo amargoso es para las bilis, ¿eh? Sí, la <risa> hijos del cocho, dice Cecilia, ahora después. Hijos de siete, ¿por dónde andan, hijos de la mazorca que no los miro? Arrejúntense para acá. Me encantan tus dichos, dice Vicky. Gracias, mi chula. No sé por qué salí tan dicharachera, dice mi mamá, que todavía enamorada y todo lo demás. Y a que si sí te enamoro, dice Dice eh, Alejo Lili, a que si sí te enamoro Ay, chiquillo, pues usted Hágale, pues hágale pues, dijeron los colombianico <risa> Hágale a ver qué A ver si esa vuelta sí la da este colombiano <risa> Porque dice Papiringo que, que las vueltas que yo doy No las da ni un colombiano, dice <risa> Ay, Papiringo y Espero que no Te arrepientas, no que sea lo mejor Tu decisión Amor, amor Te quiero pedir Que si las cosas salen mal No te arrepientas Ni me vengas a buscar Así nomás quedó <ríe> Se chingona mi vieja Dice el... ¿Cómo se llama este guachi? M.M. Ranch Ok ranch dice así, bueno así se llama creo. Dice la, oh, perdón. Un sapio, Si te juntan más chicos, mija, se te juntan más chicos. ¿Qué es eso como se me juntan o si me gustan más chicos? Yo nunca he dicho edades. Me gustan mayores para que me enseñen, menores para enseñarlos y más nuevos para mis viajes. Ay, de topa no decía riguer el dicho, ¿no? No, no, no, hombre, ¿qué pasó? Yo no yo no soy así. ¿Qué va a decir la gente aquí? Bueno, me gusta de todas, de, de todo chumorocho para no desear dijera el dicho. Así que, pero no le digan a nadie que aquí quede entre nosotros nada más, ¿eh, guachas? Saludos, guachas, dice la vallo, la, la saludos, saludos. Compartan, guachas, para que subamos de 60, nomás tenemos el 6 y el 0. siquiera, aunque sea para ser el 69. Digo, 6, 9 de gente. Ay, ¿qué dijeron esto ya? Saludos, saludos, saludos a todos, a los fans, dice del fan de Washington, como no. Ahí está mi chulada de, de chiquitín. A ese allá Por allá el club de fans de, de Washington Por allá, júntense, síganos en la página Para saber que tenemos un chingo de seguidores Por allá, hombre Michelle enamorada, dice este Leonel Mijo, en esta vida, ¿qué se va a llevar uno? ¿No malo que se disfrute, no crees? Entonces yo pienso que Pues <risa> Dice este Alejo Tengo 31, no importa No manches, que yo pensé que te ganaba Con unos 15 o 20 años Cinco años no son nada, tengo 36, ¿qué te pasa? Y eso porque no me has visto bien peinada, sino por ahí todavía le pego a los me dicen todavía que tengo 25, 26 cuando me ven por ahí en persona, así que aguas, eh, aguas porque todavía todavía levanto de a 20, dijera el, aunque sea de 20 pesos. <risa> Hijo el maíz. ¿Dónde dónde otra cue cueve dice? Ay ay ay, no quiere ser mi novia, dice, lavallo, a ver. A Piringo. Este eh, guachi ya me vino a pagar la vela aquí. Te pasaste tú, cabrón Antonella, que diga, lechuga. <risa> Dice la vi que hay salud. Les dije que terminando estas chela, se acaba, la, se acaba el tej y maneja acá, ¿eh? Ve nomás, mi Lili, ¿se puede una pedacito de canción sufriendo por mi gusto? Claro que sí, cómo no. Déjenle tomo porque sí voy a sufrir por mi gusto. Esta es la culpable que te apagó la vela. La lechuga, le puso. Mira, aquí está la lechuga Esta me vino a pagar la vela a ver, a ver. Lechuguita la lechuga. Me vino a pagar la vela a la hija del maíz, aquí, Lechuga Pórtate ser hija del maíz ¿eh? ¿Qué va a decir la gente? ¿Que no eres chiquilla buena? Mira nomás, parece mi hermana Nomás que te, te, te he enojado, trae la cara muy arrugada hoy Le vamos a llevar a que le pongan votos Le vamos a llevar a que le pongan votos a la chiquilla esta. Les voy a contar la historia. ¿Le platicaba Mamiringa de cuando fuimos a los botox o no? Fui a que me pusieran botox y ya ahí estoy, que me pusieran aquí, que acá y que yo me veo con las hogueras. Y la chinita me regañó. ¿Qué dijo Mamiringa? Que, no que yo no ocupaba eso. Que yo no ocupaba eso y hasta se estaba burlando de mí. Se estaba burlando de mí la señora. Porque dijo que yo no... Le dije, no, pues si ya tengo mis 36 años, oiga, tengo que empezarme a cuidar y todo eso. Ustedes saben, pues, la vanidad de las mujeres. Y resulta que la señora está, estaba burlando de mí. Dijo que yo no ocupaba esas chingaderas. Bueno, no dijo con esas palabras, pero sí. Pero ya tengo 36 años. Y hoy justamente estábamos hablando la mamiringa y yo de que por qué todavía no tengo arrugas ni nada. Porque a veces hasta me duermo con el maquillaje. ¿Y por qué dijiste mamiringa, que por qué no tengo? A ver, hay que... Muchas hierbas. ¿Por qué? Porque comes muchas hierbas y tú, esa cosa, ¿cómo se llama? Opalo, opalo ¿cómo se llama esa cosa? Opal. Opalo, opalo, opalo, opalo. Pero es buena para comer hierbas. Opa. Que soy buena para como comer. Como las chivas. Que soy buena para comer hierbas como las chivas, dice ella. Y que ese es el secreto. Por el que no, porque yo me tomo mis licuados. bien, en qué, me mambringa? Amargosos. Amargo. Limón y mucho jengibre y... Todo lo verde que se encuentra, es que no hay que ponerle de la cosa esa verde que hay por ahí, porque está, esta está. Hasta esa te vas a echar. <risa> no, no, no, no, ¿qué pasó? Yo todo lo que es naturaleza. Ah, es también es natural, ¿verdad? <risa> sí. Pápalo, dice, ándale, mijo, pápalo. Eh, sí, Rosy, este, me gusta mucho, incluso me traje dos plantas ahora de, de allá de, de Texas. Me gusta mucho el pápalo, yo lo como bastante. Me gusta mucho el salari, el el este el perejil, el jengibre, el, jengibre el, apio. el apio. No, pues ya dije el apio, el limón. no. Este, el, el limón con todo y cáscara. Eh, me gusta mucho este. ¿Cómo se llama? este La naranja. A veces rayo la cáscara, las espinacas muchísimo. Eh, pues sí, como. No, pues no sé por qué estoy gorda yo por mi de malas, pero. Me gusta mucho los, los, lo que son vegetales y yo creo que eso me ha ayudado a que, no, a que no esté tan... Porque yo la verdad no me cuido mucho la cara, pero siempre me dicen que qué me pongo en la cara. Cada que voy a un lugar a maquillar me dicen, tienes la cara como quinceañera. Pero en realidad... Bueno, ahorita trae este filtro aquí, ustedes ya se la saben. Pero acuérdense que ni con el filtro a veces se pueden ocultar las impurezas. Mire, se te ve al lado. Como por decir esta rayita que se me hace aquí, pues se me puede ver la cara un poquito más bonita, pero estas rayitas no se me quitan, pero esas las tiene hasta la gente de 10 años. Entonces, miren, arrugo mi de este, pues obviamente es, ya estoy. Tampoco soy una niña, o sea, si fuera una guachilla de 15 años, oiga. Pero la ya tengo 36, ya en diciembre cumplo mis 37, y ya tengo cinco guachis, y ustedes saben que... Cuando uno pare cinco guaches, bueno, uno ya es mi angelito de la guarda que acá me cuida, detrás de mis espaldas. Y mis otros cuatro guaches que tengo acá en la casa. Y bien trabajada porque trabajé en la uva, trabajé en la construcción, trabajé en la pintura. Y ustedes saben que el sol te da en la cara, y te, te es papá y medio sí, y ya le estaba diciendo a Mamiringa lo que, lo que hacemos nosotros cuando trabajábamos en la uva, que nos tapamos de paños papiringo, así porque está calientísimo ahí en Sonora. Me van los dientes. te los dientes No, pero yo como siempre he sido bien así delicada de la piel, en cuanto me pega el sol me mancha bien feo. Dice, si te miras chula, no te, no, no le busques seis pies al gato. Pues sí, pero acuérdense que cuando uno ya llega a cierta edad, empieza a envejecer. Tres veces más rápido Y a los 36 pues yo veo mis hermanas Simplemente más chicas que yo Y me junto con ellas y las veo Y, y vamos como a miringue con todo Y me dicen, se ven mayores que tú Pero pues yo creo que a lo mejor a ellas no les gusta comer Todo lo que a mí me gusta comer Porque yo soy muy buena para comer las cosas verdes Las cosas que son naturales así Me gustan mucho, no sé por qué Pero... Eh, de un tiempo acá, yo siempre me ha gustado todo lo que son los berros. Los berros yo me los como solo con limón y salecita en una tortilla. Me hago un taco y le pongo un manojote de berros y ya, o una cucharada de salsa encima. Los berros, a quien los conoce, están medios picositos. Me encanta, nosotros compramos los ramillotes así de, de esos y, y comemos igual el cilantro, bastantísimo, ¿eh? yo compro bastante nosotros las ramas entre los tacos, un montón de de, de, de, de este de cilantro, pues muchas cosas verdes. Yo pienso que eso es lo, lo, lo, lo mejor que uno puede comer y pues, no les voy a decir que no me duelen a veces por aquí, por ahí, pues ya un, empiezan a salir las riumas y todas esas cosas, pero pero todavía no me veo así como que de mi cara de decir tengo arrugas, tengo... no. Que fea ya estoy, pues eso es de nacencia, pues, pero hay muchas guapas pendejas y yo soy fea y chingona, ¿eh? Así que, ay, mira nomás, eso, no, eso es nomás es una, un chascarrillo, ¿eh? No se vayan a enojar las que están bonitas, porque nosotras las feas, pues, nos tenemos que echar nuestras propias porras, ustedes ya se las saben. Yo soy natural, amor, dice Rami, Ramiro R R Sánchez. Ah, te preguntan que si te gusta... Grupo firme y calibre 50. Oh, claro que sí, mis respetos para grupo firme andan ahorita en sus mero apogeo y calibre 50. Claro que sí. Casi 14 años sin ir a mi tierra, donde nací. Claro que sí, el corrido de Juanito. Eh, también la que yo compuse de, de voz de Manduera o calibre 50, la del Dorita. Bueno, la que yo canté, que diga cuál compuse y que estén poniendo el saco ajeno, cabrona. Este. <risa> como la cansada estaba Dorita, de soportar al marido, malos tratos, borracheras, infielera y tenía vicios, para matar a aquel hombre, ya le sobraban motivos, Dorita la tamalera, así le apodaban muchos, Después quiso a aquella hazaña dice, no le tembló el pulso Tampoco cupo pistola Solo cuchillo y serrucho Dicen que a luz de la luna Se miraba a su silueta Destazando un monigote Se miraba muy contenta Cantaba toda la noche Y al siguiente día hizo fiesta Y no más, y ahora guaches Pónganse chingones porque se les va a parecer Dorita Ay, No más Saludos, Lili. Y grupo firme, claro, que anoche me preguntaron qué pasó con tu querido. Y les contesté la neta, tengo broncas con Cupido. El amor no fue para mí. El amor no fue para mí. Pa' mí el pisto y los corridos. Por algo la patrona del corrido. Ahí está, salud. Me gusta porque como que me queda, me queda, me queda, me queda. Miren, apenas la llevo a la mitad y muchos van a decir que estoy borracha, pero no, ya tengo la cara de borracha desde que yo nací. Así que... Si sí, mi mamá me echaba mucho alcohol en la mollera cuando me daba aire, thank you, ma, porque me gusta mucho esta cosita fría. Mm. Javi, saludo, el rancherón. Chele, saludo, saludo, saludo, guache. No vayas a venir tu cabrona chilechuga a apagarme otra vez la vela aquí porque me van a picar los zancudos otra vez. Saludos a todos. Ya casi se acaben. Estamos como el, como el este, como se llama el, el reloj del tiempo. Saludando a toda mi gente de Instagram. Siempre me dicen, Lili, sube cosas a Instagram. Lili, haz más lives en Instagram. Pero hago en uno y en otro y como que no quisiera hacer esa cerveza. ¿Qué, Leonel, para que lo anduviera chupando la trompa todo el tiempo o qué? <risa> Ay. Y otra botella. Y al final de cuentas no tiene sentido quererlo, no vale la pena llorarle, sé que no se queda, mejor lo recuerdo, maciando botellas sufriendo por mi gusto, es una canción que compuse también, fue mi, mi segundo video oficial que hice, una composición mía también de servilleta, dice, te quise componer una canción y te quise impresionar para ver si por lo menos me decías si me amabas, o oh, de perdizón, te quiero, pero no fue así, solo agradeciste, pero no fue así, ya no me quisiste. Y es que qué puedo hacer si este amor cruel y desgraciado se ha burlado de mí nuevamente, me ha olvidado. Y es que, ¿qué puedo hacer si estoy sufriendo por mi gusto? Y es que te tengo que olvidar, y nada más de pensarlo, me da susto. Ando. Como que no puedo respirar. Y que traigo como la, la alergia bien mal. Dice mamírica que lo hago en el escenario. Le hago así. Dice siento que no puedo respirar. Es porque como que en los lugares. O como tienen el aire o vientan el humo. Siento que me falta la respiración. Porque padezco mucho de la sinusitis. Que te que lo y me voy a tener que que operaron a lo mejor la nariz o algo, pero eso es lo que pasa, y a veces que hay gente que dice, ay Lili habla como mormada y así hablo así porque así ando ¿por qué quieren hacer Me, eh, esa canción dice, y es que sufrimos y a veces sufrimos por quien o valoramos a quien no nos quiere, despreciamos a quien nos valora, y por eso sufrimos por nuestro gusto, porque somos unos tontos de veras ¿a poco no? Cuándo subirás otra canción dice Liliana o sea, pronto pronto pronto vienen vienen más temas tengo bastantes se subieron bastantísimos entonces en el disco apenas se subieron 18 temas que perdón que que pues son la mayoría una docena de ahí son composiciones mías y ahorita los temas que vienen nuevos ya tenemos el disco completo estamos esperando ver cómo los lanzamos la mejor manera eh, para que ustedes este, los valoren, los aprecien más. Y pues también pues que nos apoyen un poquito ahí. Pero están muy fregones. Viene la canción de Espinosa Paz. Estoy con otro en la cama. Se ve muy bueno en pijamas. Se me antojo ser infiel. Con tequilas en la panza. Disfruté de mi venganza. En este cuarto de hotel, ese será mi trofeo, que te valga si estoy fea, eso no me importará. Le voy a tapar la boca, porque si lo vuelvo loco, seguro lo expresará. Estoy con otro en la cama, no sé ni cómo se llama, porque no le pregunté, pero de hoy... En adelante le pongo el nombre diamante. Anoche, anoche lo bauticé. Estoy con otro en la cama y vaya que es un caballero y está más bueno que tú. Están de moda los cuernos en los noviazgos modernos. Ya te copié. Esa virtud. Es una de las que vienen también ahí. Quiero ese disco, dice Ay, Iris Gutiérrez. Primero Dios, pronto ahí viene. Todo lo que cantas tú está chingonas. Puras rolas chingonas. Gracias, gracias. Wow. Dice este, a ver, a ver, a ver, quién está. Quién le dijo aquí que le encanta la canción. A ver, a ver, a ver, a Quiero ese disco. Todo lo que canta, está. wow Hermosa canción. Felicidades. Brenda, gracias. Cántame un exacto de Quiero Regresar al Rancho. Quiero regresar al rancho, ya no quiero estar acá, la gente en el gabacho, de veras nos tratan gacho, y uno siente regacho, que dan ganas de llorar, la canté despacito pero ahí está, bueno ya esta última y nos vamos se te llamas igual mi lili Gracias Liliana, yo me llamo nada más Lilia, Cetina Marín, para mucha gente que piensa que nomás me puse ese nombre artístico, claro que no, yo soy original y mi nombre es original, nomás le tumbé la A porque ya sobraba y yo nomás me gustaba Lili y todo el mundo me decía mi Lili, mi Lili y mi Lili, entonces dije pues si soy su Lili, soy su Lili, le voy a poner Lili. Cetina, la que me haga fuerte, dijo en el, el, el nombre: sea el Cetina, que es el apellido de mi papá que me lo heredó. Así que ahí estamos. Hijo quiere un pedacito de acá entre nos. Claro que sí, Cecilia. Por presumir a mis amigos, les conté que en el amor ninguna pena me aniquila. Que para probarles de sus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de su traición y que hay momentos que he deseado hasta su muerte. Acá entre nos quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida, acá entre nos. Bueno, la última, eso es todo, me están pidiendo un chingo, pero pues ya ahorita nos vamos a tener que ir watch. para la próxima, Ah, me voy a hacer complacencia, se los prometo, salud. De hacer una noche de Se acabó Voy a hacer una noche de complacencias después está. Se acabó Nuestro tiempo De querernos Se acabaron Las caricias Hoy me dices Que mi amor No te conviene Si tu triunfo Es partir y yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no convienen. Se la pasan renegando todo el tiempo. Por tu gusto a de ser que tú te quedes. O oh, te marches de mí si no tienes sentimientos, pero no regreses nunca... Sostengamos este acuerdo. Si algún día extrañarás mi cariño, solo ponme... En tu libro de recuerdos. Esa canción también viene en el nuevo disco, ya la grabé. Así que, Guarache de Tres Piquetes también. Viene muy bueno el disco. Yo les digo que siempre quiero sacar de lo bueno, lo mejor, para ustedes. Así que, mi gente, un beso, un abrazo. Me despido, nos vemos muy pronto. Y recuerden las fechas por aquí, vean en nuestros pósters. Y hasta bajito siempre está la dirección, para que luego no digan... Lili, viniste a tal lugar y no me di cuenta, cuando pasen un póster mío, vean para ver dónde voy a estar, ay, si les interesa, les interesa, y si no, no va a venir donde nosotros estábamos, así que pues ahora dejamos pasar, pero así se dan cuenta dónde nos vamos a estar presentando. Les mando un beso, un abrazo a toda mi gente, y a todos los que comparten siempre nuestras transmisiones, les quiero agradecer muchísimo, porque ustedes no saben que es bien importante, yo necesito, como dice mucha gente, que me dé dinero ni nada, con que me compartan y me den un like, eso ya cuenta mucho para mí porque nos conoce más gente y aparte pues se dan cuenta dónde vamos a estar y pues va gente a vernos. Las presentaciones donde van a vernos también les agradezco mucho porque eso es lo que cuenta, la presencia física en los eventos. Los quiero mucho, les mando un besote y pues bueno, aquí estamos los que estamos, eh y ya luego nos vemos guaches. Luego voy a hacer una para que se conecte mucha gente aquí y vamos a estar platicando y preguntándoles cosas, qué es lo que más les gusta de Lili este aquí en, en, en la camarita y voy a poner más gente. Así que, pues, por hoy nomás estuve aquí haciéndoles el chisme y, pues, agradeciendo a toda la gente que es chingona y media con nosotros. Orejos hijos de la mazorca, cuídense bien para que todo les salga al cien, ¿ok?